Hey, ¿Tienes un paraguas? ¡Alucinante! ¡Vamos! ¡Hombre, Toriel es tan genial! ¡Le da una paliza a los malos y nunca pierde! Si yo fuera un humano, me haría pis en la cama cada noche. Sabiendo que ella me regañaría después de golpearme. <risa> Así que una vez... Teníamos un proyecto escolar donde teníamos que cuidar de una flor. El rey, teníamos que llamarlo Mr. Sans, donó voluntariamente algunas flores. Él terminó por enviar un montón de bocadillos con las flores y una nota diciendo que no se lo contáramos a nuestros padres. Eso me hace pensar... Ey, ¿a que sería genial que Toriel viniera a la escuela? Ella le daría una paliza a todos los profesores. Uh, quizás ella no le daría una paliza a los profesores. Ella haría una gran tarta para todos. Regresaste el paraguas? Regresaste el paraguas. Ey, esa colina es demasiado alta. ¡Ey! ¿Tú quieres ver a Toriel, verdad? ¡Súbete a mi espalda! ¡Ey! ¡Sigue adelante! ¡No te preocupes por mí! ¡Siempre encuentro una manera de continuar! Así que, finalmente nos conocemos. Es una pena que tengamos que encontrarnos aquí. Ven, te llevaré a donde necesites ir. No hagas esto más difícil. Ven aquí, ahora. Este puente sin esta... ¡No! Creo que he escuchado algo por aquí Oh, ahí estás ¿Te importa si me uno a ti? Gracias Sabes, me siento mejor cuando estoy aquí Algo sobre tirarme al suelo Es tan relajante ¿No lo crees? Para siempre, para siempre, para siempre. ¿Qué? ¿Qué demonios? Porque siento que alguien está mirándome intensamente. Oh, olvídalo, me largo de aquí. Oh, di Dios mío, ¿estás bien? Yo, yo vi ese maniquí y. y yo. yo he ah, eh, interrumpido algo. Buen trabajo, Aris. Yo, yo creo que me voy a casa ahora. Es adelante, yo, ya sabes. Solo pensé en ofrecerte venir, ya que estás por aquí cerca. Quiero decir, si, si tú quieres, podría ser agradable. A, al menos secarte podría ser mejor que estar empapado. Podríamos quizá um, ver algo. De, de, de nuevo, sin presiones. A, así que mi casa está en el camino de en medio. Es muy difícil perderse. No, no, es broma. Es muy difícil el... Oh, estoy divagando de nuevo. Lo, lo siento. Finalmente, finalmente, finalmente. Soy hermoso. No parece como que haya alguien en casa. Ey, estoy en el trabajo ahora mismo. Bienvenido a la granja de caracoles de propiedad escamosa, soy la única por aquí ahora mismo. No, no es un gran problema desde que nuestros principales clientes no han venido tanto. Eso es preocupante, el negocio va un poco mal, pero... Um, espero que mi vecina venga y compre todos los caracoles de nuevo. Y tal vez, él podría pasarse por aquí de nuevo, o... él podría llevarme a cualquier parte. Oh por dios, lo siento tanto, o olvida que escuchaste eso. Ey, ¿qu ¿quieres jugar un juego? Se llama Thundersnay. Esos tres caracoles empezarán a correr, y si el amarillo gana, tú, tú también. Son solo 10 de oro por jugar. ¿Ok? Presiona Z repetidamente para alentar a Yum. Qu Quiero decir, tu caracol. ¿Listo? Oh no, Yumi. No te preocupes, cariño. Hiciste tu mejor esfuerzo. Ustedes también, Makoto y Takashi. ¡Gran trabajo! Tú hiciste tu mejor intento también. Gr gracias. Fue realmente divertido de ver. Está cerrada. Oh por Dios, en realidad viniste. Mantén la calma, son amigos, recuerda. Hey, siéntate. Como en casa no es la gran cosa, pero es acogedor. El navegador de Internet está abierto en un sitio ilegal de descarga de anime. Um, <ríe> ¿Tú quieres? Sabes que Olvídalo. Es una telaraña. Es un folleto de la venta de pasteles. Alguien ha dibujado chicas tiendas de anime a los lados. Este se llama Mew Mew Kissy Cutie. Este se llama Mew Mew Kissy Cutie 2. Este se llama Mew Mew Kissy Cutie Edición Especial. Es un poco más brillante. Parece como una pila de canons análisis de personajes y pasiones rayadas a la esa es la TV. La uso para ver DVDs, viejas cintas y otras cosas. E esa es una gran excepción. Yo grabé esa. Oh, ¿quieres un bocadillo? Espera, déjame ver qué hay aquí. Alfie se abre el refrigerador. La única cosa que queda es una lata medio terminal de un refresco amarillo. Bueno... Um, olvida eso. H Hagamos algo más. Como... Um, ver... algo de anime? Está bien, lo entiendo espera... ¿En serio? ¡Genial! Esto es... será muy bueno. Este se llama Miu Miu Kiss Cute. Es sobre esta chica humana llamada Miu Miu, quien tiene orejas de gato. E es personalmente mi favorito. Solo... muévete si quieres parar. Gracias, amigo. Me, me la pasé muy bien. Yo olvidé llamarla de nuevo. Ok, ok. ¿Tú puedes hacer esto? Respira profundo.